Acompáñenme a ver esta emocionante reacción al ver a este hombre de colores por primera vez. Tengo un regalo para ti. ¿Y qué onda, ¿Ya me asustaste? No, no te asustes. Nosotros te queremos regalar esto. Ah, tengo. Ando en la tienda, ando. <laughs> Why Con él, contame qué ves, querido. Oh La, la, la, la... Contame ¿Te... amigo, ¿te gustó o no te gustó? Colores, colores. <ríe> Mirá allá hay algo con muchos colores, fíjate amarillo, celeste, azul, rosa, Hay un turquesa, celeste, amarillo, naranja. <ríe> No cabe duda que la felicidad se encuentra en los pequeños detalles. Abrazar a las personas que amamos, oler su aroma, y sobre todo la felicidad se encuentra en observar a las personas que amamos. Así que disfruten de eso. Recuerden que yo soy Maribel Calva y nos volveremos a ver en el siguiente video.